dos años y os fue gustando muchísimo personalmente me encanta mucho este tipo de vídeo el único defecto es que cuando cierro los ojos pierdo mi edad sonidos en um, sonidos de fondo y medium.